Y vamos a empezar pues con esta velita, tenéis que ser muy rápidos, esta, tened en cuenta que esta cera está caliente, está fundida, pero no está a mucha temperatura. Aquí tendríamos nuestras cuatro velitas, podéis hacer más si queréis, bajándole la cantidad de cera a las más altas. Es decir, en vez de cortarla de, de este tamaño, pues un tamaño menor, conseguiríais las velas. Ahora que tenemos estas, voy a enseñaros que estas láminas coloreadas eh, no son rectas. Podéis conseguirlas, pero a mí, esta vez, esta partida me vino con, con ellas un poquito rotas. ¿Qué vamos a hacer? Primero, que la parte de abajo sea una, una línea recta y para eso la, la regla. Se nos ha movido un poquito Porque ya os digo, esta, esta parafina esto ya es más parafina que la abeja Suele estar un poquito más dura Bueno, los restos No los desechamos Los guardamos Porque nos puede hacer falta para otra vela En esta, por ejemplo, pues voy a hacerla de los de 4 centímetros de alto. Como hicimos antes, marcamos 4 centímetros. Más o menos, ¿eh? Tampoco es que tenga que ser perfecto. Así, en un lado. Y la misma cifra, al otro, si es 4, 4, si es 5, 5, si son 3, pues 3, pero la misma, ya tenemos marcado, pues diagonal, sobre la primera marca, desde la primera marca, hasta la base de la segunda, esta vez sujetaremos un poquito más fuerte la, la regla, presionaremos un poquito más con el cúter, porque repito, esto es, esta cera es un poquito más dura, también es más frágil ¿eh? recordar eso. La, lo que tiene la cera abeja es muy maleable, es más difícil que se rompa. Bien, aquí pues nos ha pasado, se ha, se ha roto la, la, la punta, pero no pasa nada, porque vamos a aplicar calor, o simplemente con el dedo, presionamos un poquito, y solucionado. y ahora desde la otra la segunda marquita en línea recta esta vez o sea desde donde empezamos la, la anterior para hacer otro triángulo si el corte no sale a la primera volvéis a, a colocar la regla en en la medida y pasáis el cúter aquí tenemos la segunda vamos a hacer solo dos con esta veo mostraros un ejemplo de cada una pero ya hechas estas sí vais a ver cómo las hago porque voy a utilizar el secador Bueno, ahora voy a aprovechar y le voy a pasar calor por toda la superficie de este trozo. Cogemos la mecha como las anteriores levantamos un poquito para colocarla para trabajar bien presionamos la mecha sobre el ladito que va a ser el, el centro de la al final enrollar va a ser el centro de la vela Aquí tendríais la primera de, de color. Ya vamos a hacer la segunda. Aplicamos calor. la hecha aplicamos un poquito dejamos que sobresalga un centímetro y enrollar ya ves este es un vídeo que no tiene ninguna complicación ¿eh? es de los facilitos pero bueno, como ha sido una petición, pues he decidido hacerlo. Con la variante de que lo hago en cera de abeja, lámina de abeja y, y lámina de parafina, coloreada en forma de cera de abeja. Lo que voy a hacer ahora con la cera de abeja, en cuanto termine de estar fundida nuestra parafina de color, pues voy a sumergir, ahí estaría el otro, no sé si la podéis apreciar bien. Compramos la parafina, ya está fundida, la removemos un poquito, le quitamos ya el fuego que no vamos a necesitar más. Así, removemos bien. Podríamos retirar ya esta, retirar ya esta cera del agua, y vamos a empezar pues con esta velita tenéis que ser muy rápidos esta, tened en cuenta que esta cera está caliente está fundida pero no está a mucha temperatura la sacamos eso rápidamente esperar que enfríe un poquito mientras voy a hacer otro modelo voy a coger una de las más largas que sé que no me va a entrar entera en el recipiente y vamos a sumergirla hasta la mitad. Una vez sacada la dejamos secar un poquito y ahora al contrario, la otra larga lo que vamos a hacerle es sumergirle la punta. Dejemos, dejamos que seque un poquito una de las pequeñitas también la introducimos completamente esto es para que veáis la diferencia que hay entre la cera ya para fina la lámina de cera de, de abeja teñida el color tan intenso y como en una lámina de, de cera de abeja normal, el color le cuesta un poquito más. podemos a coger la, la primera que sumergimos y la volvemos a sumergir. Eso sí, tenéis que insistir un poquito. El color que utilicéis tiene que ser bastante fuertecillo, para que bien. La segunda, hasta la mitad. Tercera por la parte superior Como si fuera un helado La pequeñita En eh, ¿Por qué se retiran rápidamente las, estas velas de, de, la, de la cera caliente? Porque el punto de fusión es muy bajo Y se nos derretirían y así vamos a repetir un poquito más con estas velas Les daremos dos capas más Y veréis el resultado final creo que no voy a dar una capa más creo que así le llega no ha cogido un color muy intenso pero bueno, es un ejemplo que quería enseñaros esta cera, por supuesto ahora la voy a volver a hacer uh, bloques, pastillitas tengo mi molde de de jabones por ahí y voy a fundirla voy a fundirla, perdón, a a verterla para que se solidifique Y este es el resultado final Muchas gracias por haberme seguido Ya sabéis si os ha gustado el vídeo y os gustan mis tutoriales Suscribiros Activar la campanita para recibir las notificaciones de cuando subo vídeos Darle al like, pulgar para arriba para los algoritmos Y muchísimas gracias por verme